Los trabajos que ellos llevaban adelante, bueno, ahí estábamos mirando los censos, los, los, recién antes de aparecer en la cámara, y bueno, sus trabajos eran aquellos trabajos que necesitaban ya sea de carretero, de, de carpintero, de, de, de, de carbonero, o sea, eh, todo aquel trabajo necesario para sostener eh, eh, la vida cotidiana de la época. Este, pensemos las calles sin asfalto, pensemos las luces eléctricas inexistentes y no, ni que hablar de la, de la, de la tecnología con la que hoy nos movemos. Pensá que recién aparece la hulla la o el carbón allá, eh, con, la segunda, con la revolución industrial. O sea que veníamos, eh, vamos a, estamos hablando de allá lejos y hace tiempo, este, cómo estaban conformados los pueblos y qué, necesidad, qué necesidades había para el trabajo. Este, sus trabajos eran trabajos de oficios nunca, eh, esa fue la diferencia que tuvimos entre los esclavos en, en, nuestros, en, nuestras, en nuestra América con los esclavos de la, de la Roma o de la Grecia eh, los esclavos de la Grecia eran sacerdotes o cumplían una función hasta de acompañamiento a los reyes. En el caso nuestro, los esclavos fueron los que llevaban adelante las tareas y las faenas más densas, más pesadas y por supuesto este, con menos posibilidades de crecimiento en conciencia o en cambio eh, en sus su posibilidades económicas. ¿no? Creo que eso, es, eso ha sido nuestra historia en la esclavitud.